Tercera provincia sin toque de queda. El presidente Luis Abinadel emitió un decreto a través de la cual levanta el toque de queda en la provincia de Pedernales a partir de las 5 de la tarde, de la, a, a las 5 de la mañana de este miércoles. Permanece levantado el toque de queda en el Distrito Nacional y la provincia Altagracia en virtud del decreto número 477 eh, 21. Guión 21. En, el, en, el, en el resto del territorio nacional se mantiene vigente el toque de queda eh, de, de más medidas dispuestas por el decreto del número 419-21 y 43-21. En la provincia restante se mantiene el toque de queda para frenar la cadena de contagios de la COVID-19 en la que el gobierno establece el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados de uso público, así como las demás medidas y protocolos sanitarios vigentes. La provincia de Pedernales alcanzó en primera dosis el 82%, y en segunda dosis está por el 65%. Y aquí la provincia de Duarte sigue en la cola, no pasa del 60%. O sea que aquí a la gente ya se le fue la fiebre de vacunarse. Parece. Al parecer. Falta mucha gente por el vacunarse. ¿todo? Sí. La provincia de Duarte, de las más afectadas al principio de la pandemia, por la COVID-19, eh, donde mucha gente moría, mucha gente afectada, ¿verdad? Que se, eso era una información de que, de que, mira, que el Hospital San Vicente de Pablo está lleno y cuántas cosas, o sea, el Hospital del Seguro, el viejo Hospital del Seguro, la Federico bandera también, o sea, sí. que mucha gente no iba por, eh, al hospital porque creían que se iban a morir. O sea, una situación difícil la que vivimos aquí en marzo, abril 2020. Y ahora resulta que la gente aquí en la provincia de Duarte no quiere vacunarse. No, y, y, y va a ser muy, muy difícil, te voy a decir por qué. Hay y, mucha... y eso que han ido casa por casa. ¿eh? Sí. El que el que hoy en día no se ha vacunado ni, ni se ha puesto ni la primera dosis, es muy difícil que se vacune porque esa gente tienen dentro de ellos una ideología. De que ellos no se van a vacunar porque esa vacuna es que es esto y que es lo otro. Que, que los si, chi y los chi y que sí, si, y que esta es otra que yo escuché ahorita, decía de, si una señora que yo escuché que ella no se va a vacunar porque, la, porque los médicos dicen que aunque tú te vacunes te dé el virus. Entonces ella dice que para que ella se va a vacunar, porque ah, aunque si ella para. no se vacuna le dé el virus, si se vacuna también. Qué ignorancia, eh. Entonces es un, eh, hay muchas personas ignorantes eh, aquí en San Francisco de Macorís que va a ser muy difícil que se pongan la vacuna porque tienen una ideología en la cabeza. Eso es lo que, que, que, que discuten, como que tú estás discutiendo de político, de pelota. No. Ah, con eso, cuando usted le habla no, del tema, señores, a la gente vaya a vacunarse los que faltan. La primera dosis, ya yo, ya yo tengo mis dos dosis, ya. Y cuando me toque, me voy a poner la tercera. Sí. Eh, así que pónganse su vacuna que ya para que nos quiten el toque de ah, porque es la Habana La gente quiere discotequear y amanecer de noche bebiendo. Y no, de y tal. aquí la, la, vacunarse... la vida nocturna está, está, activa, está, está muy muy activa, está muy activa. Aunque sí. cierran a las 11, pero está muy Está muy activa. Está muy activa. <ríe> Como nunca. <ríe> Entonces a la gente que se vacuna, para que ya no tem, tem, seamos la provincia, la cuarta provincia tiene que ser la provincia de Duarte. Si la gente se vacuna, la provincia de Duarte tiene que ser la número claro. cuatro en sí, vacunar. Y que evitemos los contagios y, y demás muertes. ¿Entienden? Ya no más muertes, por favor, hay que vacunarse.